Tiene pares a Que lo ves no se quejen de tu gritón. Si supera que hacer el dueño de tu grito Te juro que yo como te cualquier Calé, mami, para